Hola, hola, soy el padre Pepe. Hoy vamos a estar haciendo un examen del día para revisar nuestro día con Dios y nos vamos a estar enfocando en las pequeñas cosas, las pequeñas cosas donde encontramos a Dios, las pequeñas cosas donde también Dios nos encuentra. Así que bienvenidos. tomarnos unos momentos para reconocer que Dios nos mira con amor. Sea lo que sea que hayamos estado haciendo, yo les recomiendo un cambio de postura. Yo me voy a poner de pie invito a que nos acompañe, nos pongamos de pie por un momento donde esté así nos ponemos en la presencia de Dios el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo damos cuenta de que estamos siempre viviendo dentro de la Trinidad, que su amor nos envuelve, que nos llena de regalos pequeños y grandes respiramos y nos damos cuenta del don de la vida así nos sentamos ante la presencia de Dios preparar nuestro cuerpo para este momento de oración. Tomamos unos momentos para respirar profundo, llenamos nuestros pulmones, pero sin levantar el pecho. Usando el diafragma. Lo vaciamos completamente. Llenamos. Soltamos todo el aire de nuestros pulmones. dejamos que nuestro cuerpo se relaje nuestro rostro sonreímos la sonrisa más grande que podamos y soltamos hacemos cara de pasita soltamos los hombros los juntamos soltamos lo hacemos tres veces Juntamos, soltamos, juntamos, soltamos. Y así todo nuestro cuerpo de un golpe. Mientras hacemos esta petición, Señor, que todas mis intenciones y operaciones... Estén orientadas a tu mayor gloria y alabanza en este momento. Relajamos nuestro torso, las piernas, las pantorrillas. Tensamos, relajamos. Y los pies, es como si cerráramos el puño, cerramos los dedos, soltamos. Levantamos hacia arriba y soltamos. Tensamos, relajamos todo nuestro cuerpo por un momento. Tensamos todo nuestro cuerpo. Los glúteos, las piernas. Y soltamos de golpe todo nuestro cuerpo. Para dejarnos entrar en la presencia de Dios. Continuamos respirando. Ponemos nuestra espalda lo más recta posible con su curvatura natural. Ponemos la cabeza sostenida sobre la espalda, sin apoyarla o dejarla caer en nada. Así, con nuestro cuerpo relajado vamos a pedir la gracia que deseamos para pedir hoy. Usted póngala en sus propias palabras. Yo le recomiendo que pidamos juntos la gracia de reconocer a Dios en sus pequeños detalles de amor que ha tenido conmigo en este día. Reconocer los lugares en los que lo haya encontrado, los lugares donde Dios me haya encontrado a mí. Y especialmente reconocer. Los lugares. En los que tal vez. No encontré a Dios en su momento. Pero para eso es este examen. Para regresar. Y notar. Las formas en las que Dios se ha estado moviendo en mi día. Comienzo a pensar El día que pasó ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Cuáles fueron las actividades principales Que hice el día de hoy? problema resolví y sin dejarme distraer o volver a entrar a ese problema le pido a Dios la gracia para descubrir los pequeños detalles de amor que Dios tuvo conmigo en este día que pasó. Comienzo pensando sentidos que son un don de Dios tomo un respiro profundo y noto el olor del aire fresco belleza de la creación y me permito maravillarme ante el don que es poder oler poder escuchar Poder ver Poder sentir No todos los sentidos A veces están accesibles para todas las personas a veces en mí, puede ser que alguno de los sentidos no me funcione tan bien como los demás. Pero tengo un momento para reconocer los sentidos que tengo. Y comienzo a ver con gratitud... esos pequeños regalos que Dios me ha dado todo el día a través de la percepción ¿Qué miradas he intercambiado hoy? Trato de pasar momento a momento por mi día. intercambié alguna mirada. Tal vez fue a distancia por alguna videollamada. Tal vez es ahora mismo. Tal vez fue conmigo mismo al comenzar el día en el espejo esa mirada de encuentro con la persona que Dios va formando y si no me miré a los ojos esta mañana si pasé por el espejo y no me vi tomo unos momentos para recordar mi mirada siempre este examen es un espacio para recorrer nuestro día con Jesús. Y en nuestro rostro, nuestros ojos, en esos pequeños regalos de un valor inmesurable, reconocemos la dignidad. de hijos de Dios. Miramos lo que somos. sacerdotes, profetas y reyes, reinas. No por nosotros, sino porque somos hijos de Dios. Y veo en mis ojos el don de Dios, el regalo de llamarme su hijo, su hija. Cristo en los ojos de las personas que encontré hoy de Dios en cada uno de ellos y pienso que otras cosas miré hoy refrigerador, si esta mañana abrí el refrigerador y tenía algo ahí, lo doy gracias a Dios. Si miré qué ropa iba a ponerme, lo doy gracias a Dios. Me imagino a Cristo al lado mío y le digo gracias por mi comida, gracias porque puedo ver tus dones. ¿Por dónde caminé hoy? mejor no noté la vida a mi alrededor, el verdor, los seres vivos, tal vez no miré hacia arriba, ahora paro para revisar ese lugar que conozco, ese lugar que paso rápido y lo contemplo, Un regalo de Dios, y le digo gracias ahora. en lo que escuché hoy qué sonidos qué música qué saludos de alguien más Llamé a alguien ¿Cómo suena mi casa? El abrir y cerrar de puertas El caminar que Dios me escucha. Me hablar solo, me hablar sola. Y me acompaña. ¿Por qué texturas... Pasaron en mis manos, cómo se siente la puerta del cuarto, la ropa que yo puesta. Siente la madera En las superficies Y doy gracias a Dios por el don De mis manos ¿Por qué olores pasé hoy? ¿A qué olía? Mi comida. Tal vez no la olí. Tal vez no disfruté su aroma. Por un momento. Para recordar qué debió oler. Y por todos mis sentidos. Le digo a Dios al lado mío gracias. pequeños regalos que están ahí siempre permíteme ver con gratitud a mi día hoy permíteme ver tus regalos permíteme Señor ver mi vida como un regalo tuyo mi respirar y por todo digo gracias Señor gracias Jesús noto también ¿Qué pequeños detalles hubo hoy? ¿De dificultad? ¿De incomodidad? ¿Si hubo algo también que me alejara de Dios? ¿Lo nombro? ¿Se lo nombro a Dios? ¿Le digo Señor hoy? ¿Esto... No lo disfruté, no me dejo que eso que viví lo viva yo solo. Dios me dice que estaba ahí conmigo, que me entiende. me permito si hubo alguna situación difícil hoy la reconozco le pongo el dedo y se lo muestro a dios le digo señor necesito que me encuentres aquí también Y tal vez no fueron cosas grandes, tal vez fueron detalles. Eh, pero esos detalles también hay que contárselos a Dios. También ahí nos permitimos que nos acompañe. Qué frustraciones hubo hoy. De modo que en todos los detalles, los bellos y los no tan bellos, le pido a Dios que esté conmigo. En los bellos le digo gracias, Señor. En los que pasé muy rápido le digo gracias, Señor. Y en los difíciles le digo Señor te necesito aquí conmigo vamos a dar unos minutos de silencio o donde yo guardo silencio para que usted hable con Dios en sus propias palabras como con un amigo háblele de su día y deje que Dios le responda si la respuesta es tan solo que camina conmigo me permito sentir ese acompañamiento No lo he hecho. Me dejo abrazar por Dios. En todo. Por todo. A continuación vamos a tomar unos momentos para ir terminando. Yo recomiendo que se tome unos momentos para escribir qué fue lo que pasó en la oración. Que todo el ruido del internet le pongamos pausa por un momento, que pongamos, quitemos el autoplay. Nos quedamos en su presencia unos momentos.